Unidad didáctica 1. Didáctica de la enseñanza. En esta unidad didáctica, usted tendrá la oportunidad de reflexionar y validar las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación, (AeAE) AE, que llevó a cabo en la planificación del microcurrículo, con miras a establecer las estrategias metodológicas y didácticas que inicialmente planteó, en relación con la pertinencia y coherencia de los criterios de desempeño que deben aprender los estudiantes, acto seguido, reconocerá los recursos educativos digitales abiertos REDA y los objetos interactivos de aprendizaje OIA que hay disponibles en las plantillas, con miras a que escoja los más pertinentes y necesarios que incluirá en la producción didáctica de sus actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. También podrá escoger otros que existan en la web y que sean abiertos, bajo licencia Creative Commons. Con las actividades de EAE validadas y la referencia de OIA que puede utilizar, aprenderá a diseñar instruccionalmente la didáctica digital, a través de los guiones que hemos diseñado para este fin. ¿Qué va a aprender? Aprenderá a diseñar instruccionalmente estrategias metodológicas y didácticas de las actividades de E.A.E. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Reconocer la estructura de la planificación por competencias del microcurrículo. Validar la planificación de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación con respecto a su pertinencia. Validar las estrategias metodológicas y didácticas planificadas en las actividades de EAE. Reconocer los recursos educativos digitales y su licenciamiento. Describir las orientaciones de conocimiento y estudio de los criterios de desempeño, adscritos a las actividades de EAE. Planificar los guiones de los recursos educativos digitales, RED.